7 de la mañana, 34 minutos. Nosotros vamos en esta primera edición a saludar a Emilio Rodas, analista político y ex viceministro, quien a través de la tecnología de Zoom eh, está con nosotros. ¿Cómo está, don Emilio? Qué gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto y gracias por invitarme. Bueno, eh... Ayer se emitía el mensaje presidencial del presidente Luis Arce Catacora, 22 minutos duraba este mensaje, donde intentaba resumir todo el trabajo que se ha ido realizando desde haber asumido la presidencia en noviembre de aquel año, donde Bolivia eh, venía ya eh, después de haber recuperado la democracia y sobre todo la pandemia, que fue uno de los temas que tocó el presidente Luis Arce. Luces y sombras en este primer acercamiento para para ir analizando cada uno de los puntos del mensaje presidencial. Sí, ha sido una buena retrospectiva. Eh, primero, que está claro que las tres grandes tareas que tenía el nuevo gobierno en 2020 tenían que ver con la recuperación de la institucionalidad democrática. Las instituciones habían sido prácticamente borradas de su funcionamiento normal durante el golpe de Estado. Eh, la economía había entrado en un, por el golpe de Estado, pero además por eh, la pandemia había caído en un bache eh, casi 11% de pérdida del Producto Interno Bruto y teníamos una crisis sanitaria eh, muy, muy, muy fuerte. Esos tres elementos, el presidente ayer los, han, los ha enfocado cómo se ha, eh, cómo se ha estructurado la aplicación de medidas de forma inmediata. Las medidas sanitarias que tenían que ver con la, con la verificación, con, la, con las pruebas masivas que se tenían que hacer, la, eh, las vacunas, que, te, que tuvieron un impacto importante también en la economía, porque no se tomó la medida fácil de encerrar a la gente, sino que se desarrollaron acciones desde el Estado para enfrentar la pandemia sin afectar la economía nuevamente. Creo que ese, ese, ese, esa tarea fue, fue cumplida exitosamente. Lo mismo pasó con la economía. Eh, los 6.500 millones, millones de dólares que el presidente ha mencionado que se han usado en 2021-2022 han servido para darle un, un impulso fuerte a la economía que nos permitió crecer al 6.5% en, en 2021 y 3.5% en 2020-2022. Entonces, eso... Eso, claro, son medidas que se tomaron de manera urgente porque se reactivó la inversión pública. La inversión pública es altamente sensible para el desarrollo económico del país. Tenemos una economía que eh, está acostumbrada a que sea la inversión pública la que arrastre el crecimiento económico. Esa, esos millones, miles de millones de dólares que se invierten en obras de infraestructura son las que eh, absorben empleo, son las que tienen efecto multiplicador porque son carreteras que facilitan luego el transporte de productos, son eh, inversiones que tienen que ver con energía, son inversiones que tienen que ver con logística, para facilitar el tránsito, la operación, la, la gestión de, de, de la economía. Entonces, esa inversión pública ha sido, ha sido fuerte y ha permitido esa reactivación. Lo interesante ayer ha sido eh, que el presidente no se quede en la retrospectiva, sino que nos explica qué se está haciendo ahora, en, con la inversión pública, qué se está haciendo, hacia dónde se está direccionando principalmente, y nos va diciendo cómo se va a reconfigurar la economía a futuro con una base económica ancha, es decir, con una economía donde vamos a tener, por ejemplo, la química básica instalada en el país, proveyendo insumos y materias primas a la, a la industria para que ésta acceda en niveles competitivos a estas materias primas. Los 3.400 millones que se han anunciado para la química básica van a tener un efecto multiplicador porque hoy en día los industriales del país importan todos sus insumos químicos. Todos sus insumos químicos los importan a precios internacionales, van a tener en el mercado interno esta, esta materia prima disponible y por tanto van a abaratar costos y van a ser más competitivos. Vamos a tener en 2000, este año, 2023 a finales, ya la planta de acero de Butún eh, en funcionamiento, en operación. Eso va a proporcionar una materia prima que es estratégica para la multiplicación de las industrias en el país. Porque en este momento no fabricamos un alfiler, un clavo no, no fabricamos dentro del territorio nacional. Vamos a contar con acero que nos va a permitir construir, construir maquinaria, construir eh, piezas de repuesto, construir un montón de... ...de productos que hoy estamos importando... ...pero además proporcionar a la construcción... ...proporcionar a la industria... ...una materia prima que nunca hemos dispuesto... ...pese a tener un yacimiento gigantesco en el, en el botón... ...entonces esos dos, esos dos elementos son estratégicos... ...y nos van a reconfigurar un escenario de la industrialización... ...mucho más amplio, mucho más, de mucho mayor impacto... ...lo que ha pasado, lo que está pasando con el litio... ...igual va a tener un efecto multiplicador... ...entonces... Hemos tenido una mirada retrospectiva, nos ha dicho el presidente, está, hemos hecho esto para recuperar la economía, pero estamos redireccionando la inversión para tener una, una fuente, no solamente una fuente de recursos, sino una multiplicación de las industrias en el país. 147 plantas que están construyéndose en diferentes partes del territorio nacional para poder eh, transformar la, los productos, no solamente producir, producir chirimoyas, sino tener una planta que haga que la, la, la industria o la, este, este, este, este, esta fruta tenga un procesamiento, absorba mano de obra, absorba energía y nos lo pueda poner en el mercado internacional. Creo que esas perspectivas son, son interesantes. La retrospectiva que ha hecho o, o la, la, el abordaje que ha hecho probablemente de los temas de coyuntura, no se ha estacionado mucho el presidente en los temas de coyuntura, esto que que se está manejando mucho en los medios, el tema de la carencia de dólares o el tema de, de, de, la, de, la, de la falta de recursos para cubrir la, la importación de, de combustible. No los ha abordado en detalle, pero porque claramente él los lo asume como un tema de coyuntura. Es decir, hemos hecho esto de 2020 a 2021 hasta ahora. En estos 30 meses hemos hecho esto y estamos construyendo este otro escenario para poder sortear eh, estratégicamente y definitivamente estos problemas, porque lo que se está haciendo en las plantas de, de, de producción de, de diésel vegetal, por ejemplo, nos va a ahorrar más de mil millones de dólares, más de mil millones. Lo que se está haciendo con la química nos va a ahorrar 200 millones de dólares en importación, importación. lo que se está haciendo con el acero nos va a ahorrar cerca de 200 millones de dólares en importación. Entonces vamos a ir reduciendo prácticamente lo que ahora ocupamos para importar lo vamos a ir reduciendo y lo vamos a ir redireccionando a multiplicar las capacidades económicas de, de, de la sociedad boliviana. Creo que eso, eso, eso, ese enfoque ha sido interesante. En retrospectiva, una coyuntura que no está siendo respondida en sentido coyuntural, sino estratégico. Eh, el presidente decía... En 2020 eh, había una incertidumbre ¿no? en la población boliviana. Se incrementaba el desempleo, la pobreza y la desigualdad subían porcentajes alarmantes frente a esto que mostraba ya del Producto Interno Bruto per cápita que se incrementaba en 7,4%, ¿no? la cifra más alta de la historia. Es decir, eh, nos da garantías eh, todo este trabajo de los 30 meses para que, no sé, un pequeño empresario pueda seguir invirtiendo en el país. Una persona que tal vez en el 2020 no tenía un empleo y No tenía un ingreso para su familia. Hoy en día se pueda mencionar que los bolivianos estamos viviendo de mejor manera. Claro, se ha reducido el empleo de, de 11,5 que teníamos el 18 de octubre de 2020. Se ha reducido a 4,2%. Claro, no hemos llegado al mínimo histórico que hemos tenido, que es 3,8 a nivel, nivel histórico. Estamos en 4,2%. Eh, yo, yo diría que la, la, la problemática del empleo para el país no es la cantidad de empleo, sino la calidad del empleo. Hay que avanzar más para ir dándole cobertura a aquellos trabajadores que hoy, eh, que hoy generan su propio trabajo. Eh, hay que darle seguridad social de corto plazo, de largo plazo. Eso, eso, esos datos que el crecimiento el crecimiento económico. Mire usted, en 2019, antes del golpe, teníamos una economía de 43 mil millones. Y nos hemos reducido... Casi hasta los 36 mil millones durante el golpe de estado y la pandemia, y hemos ido recuperando eso. Hoy hemos superado esas cifras, estamos con 44 mil millones. Es decir, en 30 meses de una nueva gestión del gobierno del MAS hemos llegado a no solo a recuperar lo perdido, sino a volver a crecer en cuanto a, a volumen general. Eso, claro, que impacta en la vida de la gente, claro que impacta. Hay escenarios coyunturales como el que estamos viviendo ahora de eh, disminución de las exportaciones por hidrocarburos, de incremento de la, de la, de la importación de, de, de recursos precisamente hidrocarburíferos para el mercado interno. Es decir, esos escenarios coyunturales se los está afrontando, se los va a ir manejando circunstancialmente. No hay que caer en la tentación de reducir la inversión pública para reducir déficit fiscal. Ese es un tema que debemos tener claro los, los bolivianos cuando hay situaciones de amenaza a la, al desarrollo económico, no se reduce la inversión pública, se reduce, se, o mejor dicho, se, se prioriza y se optimiza los recursos, pero también eh, no hay que tenerle miedo al déficit fiscal, ese déficit fiscal histórico que, que a veces desde el, desde el campo neoliberal nos dicen hay que, hay que eliminarlo completamente y normalmente es con reducción de la inversión pública, con reducción de el, del... del con reducción del, del, del gasto público o de las políticas sociales, eso más bien hay que mantenerlo, porque nuestra economía es muy sensible a la, a la, a la inversión pública. Cuando quitamos la inversión pública en estos momentos, prácticamente entraríamos en recesión. Bueno, es lógico ya de acuerdo a todo lo que ha mencionado inclusive de las 130 plantas de industrialización que el objetivo está claro para el gobierno nacional ya de lo que queda esta segunda mitad de gobierno que es la sustitución de importaciones, eso ayudaría a fortalecer este modelo económico que ha sido destacado desde hace muchos años atrás cuando el presidente era ministro de economía. Claro, es eh, eh, decir, vamos a tener un, esas 137 plantas, hay que, oh, 147 creo que son en total, eh, plantas que se están construyendo en diferentes partes del país para darle, eh, darle ag agregación de valor a los productos. Esos productos ya cuentan con infraestructura vial satisfactoria en todo el territorio nacional. Esa, esos productos ya cuentan con una cobertura logística que les va a permitir ser competitivos para llegar a los mercados internacionales. Eso hay que, hay, que, hay que seguirlo profundizando, pero tenemos que desafiar al sector privado a que aproveche esta coyuntura de impulso a la industrialización y se ponga en sintonía. Históricamente, la, ya desde 2006 en, en adelante, la inversión pública ha duplicado a la inversión privada. Ha duplicado esta inversión privada y la inversión privada se ha estacionado en áreas tradicionales de la economía. Es decir, no está participando, no está aventurándose en, en, en invertir en áreas que eh, impliquen gran agregación de valor para poder aprovechar mercados internos. Nosotros tenemos dos ventajas comparativas fuertísimas. Una, que tenemos preferencias arancelarias en la comunidad andina en, en economías que no son competitivas con nosotros. Es decir, podemos aprovechar esos mercados. Además, tenemos una economía subvencionada en, en, en energía eléctrica, tenemos su, economía subvencionada en en hidrocarburos que le permite a los empresarios ser competitivos. Estos tienen que ser más, más, más arriesgados y de, eh, decidirse apoyar al país a partir de inversiones que no estén en el campo, en el campo de, la, de, la, de las finanzas especulativas solamente, sino que estén en la producción, en la industrialización Porque es más fácil generar un empleo en el sector privado con 10 mil dólares que cerca de 100 mil dólares en el sector público. Entonces hay que, hay que desafiar al sector privado para que acompañe esta estrategia de industrialización del gobierno. No vamos a resolver la, el problema del empleo en el país solamente con la inversión pública. La inversión pública va a generar condiciones para que haya una inversión privada, sea del grande, mediano o pequeño empresario, para que este vaya aprovechando todo este, este nuevo escenario. Entonces eso hay que, hay que aprovecharlo al máximo. Y ojalá los empresarios se, se prendieran en esto, Ojalá eh, continuemos con ese diálogo que se empezó con la Confederación de Empresarios para eh, poder eh, estar en, en, en sintonía. Los empresarios tienen que, que, que apoyar mucho, el sector privado, de todos los niveles, grande, mediano y pequeño. Eso que menciona usted, el desafiar a los empresarios, eh, de un tiempo a esta parte, ¿cómo evalúa la relación que tiene el gobierno nacional con este sector que es importante en el país? Yo creo que ha habido eh, una, unos primer, una primera parte de la gestión donde ha habido una relación muy fría, que estaba, con, que estaba yo diría, contaminada por la percepción que se, tiene, que se tenía en lo político. Gran parte del sector privado nacional, pese a haber sido el gran beneficiario del proceso de cambio. Porque nosotros en, en Bolivia, a partir de su proceso de cambio, eh, desplazó la, la economía transnacional y permitió que los empresarios entren, a, a, a empresarios bolivianos, el capital nacional entre como como parte central del desarrollo económico. Pero pese a ello, nunca dejaron algunos empresarios de conspirar contra la democracia boliviana y terminaron apoyando un proceso que derrocó la democracia, interrumpió la democracia y significó mucho, mucho, mucho, mucho dolor para el pueblo boliviano. Creo que ese, de eso ha estado contaminado los primeros tiempos de este gobierno, pero ahora se han dado reuniones con el sector privado, hay empresarios que quieren apostar al desarrollo, quieren, quieren comprometerse incluso en inversiones público privadas, entonces hay que, hay que volver a recuperar ese, ese estado de ánimo hay que generar confianza entre ambos, el sector privado tiene que entender que el gobierno no, no hace las cosas para, eh, solo, solamente para el gobierno, lo hace para el país, dentro del país están los empresarios y el, sector, el gobierno también debe generar confianza respecto de la seguridad de la inversión, respecto del acompañamiento, la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de exportación del país. Nuestras embajadas tienen que convertirse en vendedores de los productos bolivianos en el mercado externo. No en, en, en, no en premios políticos las embajadas, sino en eh, tareas, trabajo. Tenemos que tener una estrategia comercial que se aplique desde nuestras embajadas en todo el mundo, entonces eso hay que acompañar a, nuestro, a nuestros inversores privados para que podamos ser competitivos y podamos ir ganando mercado, cada producto que se, lo que se vende cuando sacamos un producto eh, industrializado cuando lo sacamos y lo colocamos en mercado externo, lo que estamos vendiendo es la mano de obra boliviana es decir, el trabajo boliviano se está exportando, y eso eh, lo vamos a lograr con una buena relación con los empresarios creo que el gobierno ha hecho a, hasta ahora ha hecho su, su parte y la, la, otra parte, el, el, la otra parte del, del acercamiento deben, deben mostrarle a los empresarios. Más allá de estos datos, cifras, hablamos de la inflación controlada, la inversión <coughs> pública, la industrialización, el tema de la urea y el litio, pues eh, también el presidente se refería a la divisa norteamericana, no y de un tiempo a esta parte... Eh, hemos ido viendo que diferentes sectores, sobre todo desde el ámbito político, han ido atacando eh, en esta estrategia de especulación, ¿no? Eh, y sobre todo en el ámbito económico, ¿no? que es el fuerte del presidente Luis Arce. Claro, porque eh, la, la oposición política en Bolivia es una oposición política golpista y saboteadora. Es decir, no tiene un compromiso nacional. No le interesa lo que pase en la economía. Lo que le interesa es que al gobierno le vaya mal, y cuando le va mal al gobierno en economía, le va mal al país. Y han estado colocando permanentemente cortapisas, han estado colocando trampas para que la gente, por ejemplo, comience a adquirir dólares de manera descontrolada, que la gente comience a tener dudas sobre la estabilidad económica. Entonces, eh, esos ataques del sector, del, de los sectores políticos de la oposición son eh, ya previsibles. Previsibles, eh, y eso se, se ha mostrado en este tiempo. Es decir, hemos tenido una corrida de dólares que incluso ha creado un, un mini mercado negro que ha sido controlado, ha sido controlado, pero que eh, hay que desafiar, hay, hay, que, hay, que, hay que dar señales claras, hay que, hay que comunicar mucho a, a la sociedad, porque lo decía el presidente, tenemos que apostar por la bolivianización. En estos últimos años, o desde que el presidente Evo fue presidente hacia ahora, el crecimiento de la bolivianización es, es indiscutible. Había mucha gente que hacía 10, 15, 15 años, o, o 10, 12 años, 13 años, que no veía un dólar. No veía, porque no lo necesitaba. Las transacciones por casas, por autos, los préstamos, los ahorros se daban en bolivianos. Pero claro, ahora se la asusta a la gente y la gente comienza a buscar dólares para mantener su, su, su, su precio, o para mantener su, sus capitales, y eso eh, ha provocado una corrida. Hay un ataque, un ataque sistemático a la estabilidad económica, entonces ese, ese ataque aprovecha la coyuntura internacional que se da, aprovecha la, la, los problemas que estamos teniendo con la producción de gas y con la importación de gasolina y diésel, aprovecha esos escenarios para instalar psicosis en la gente. Y eso es un, un, una acción que es totalmente eh, antinación, una acción antipatria, porque al que se termina afectando es, a, es al más humilde, y al más humilde. Si el, si el dólar cambiara de valor, ya sea oficialmente o en el mercado negro, va a terminar afectando a los más pobres, porque su dinero en boliviano va, va, va a perder valor, va a perder poder adquisitivo. Y claro, el, el pobre no accede a los dólares, el pobre accede a bolivianos, lo que... Cuando se dan este tipo de escenarios, lo que tenemos ahora que podemos comprar un pan con 50 centavos, probablemente en una crisis descontrolada se tenga que comprar un pan a dos bolivianos y eso a quién termina afectando al pobre, al humilde. Pero claro, los políticos no, no calculan ese daño y termina afectando eh, a la economía y por supuesto a los más débiles. Eh, importante lo que usted menciona puesto que todavía pese a estas especulaciones la población confía en la bolivianización y pues supera el 85% el tema de los ahorros en moneda nacional, el 90% los créditos y así vamos también como bolivianos eh, viendo de mejor manera inteligente no dejarnos llevar por estos mensajes especuladores. Ahora otro de los puntos que ha tocado y que me ha llamado la atención que sin duda eh, Voy a compartir con usted si eso o no una piedra en el zapato, eh, no solamente en esta gestión, sino en otras, donde se han hecho muchos intentos, pese a ser complejo el tema de resolver la justicia en nuestro país, y que también ha sido tocado en el mensaje presidencial de Luis Arce Catacora, jefe de Estado. Sí, hay que, hay que desafiar, sin embargo. El presidente lo ha planteado como un proceso de diálogo social con la, con la sociedad boliviana, para que la sociedad boliviana nos oriente eh, hacia, eh, hacia dónde tiene que ir la justicia. Y creo que eh, en ese escenario hay que también comenzar a, a hacerle ver a la gente que cualquier decisión que se tome desde la sociedad boliviana va a ser instrumentalizada desde el escenario político. Por tanto, que tenemos que comprometer a todas las fuerzas políticas en un proceso de transformación de la justicia. No va a ser posible transformar la justicia si es que, por ejemplo, no tenemos acuerdos con, la, con las bancadas opositoras en este, en este momento en el Parlamento. Hay que tener un gran acuerdo nacional que parte de un diálogo nacional sobre la justicia, pero que remate en un gran acuerdo nacional por 10 medidas estructurales, por lo menos, que hagan a la transformación integral de la justicia. Si no, si no comprometemos a los otros bloques políticos en la necesidad de esa transformación. Entonces vamos a seguir con un monstruo de, de, de mil cabezas en la justicia que cada vez cada que se siente atacada se defiende y termina eh, impidiendo su transformación. Lo hemos vivido con el Código del Sistema Penal. El código del Sistema Penal, mucho, mucho, eh, tanto los que se oponían al Código como los que lo defendíamos, llegamos a pensar que era culpa de los médicos pero en realidad los médicos fueron instrumentalizados por el propio aparato de justicia para evitar que el Código del Sistema Penal se implemente y terminaron frenando ese proceso. Ahora lo estamos viendo en la Asamblea. En la Asamblea prácticamente el sistema de justicia se está autoprotegiendo a sí mismo, o sea, ese monstruo se está autoprotegiendo y está bloqueando incluso el mandato constitucional de que la Asamblea eh, haga las convocatorias, que la asamblea haga la selección, haga la preselección de los postulantes al sistema de justicia. Entonces, hay que, hay que, hay que ponerla a la sociedad a dialogar sobre esto, pero hay también que comprometer. Y en esto creo que el presidente ayer anunciaba ese diálogo social. Vamos a escuchar, decía el presidente, a la gente para que nos diga por dónde tenemos que ir. Pero también eh, hay que comprometer al sistema político boliviano. Porque cualquier medida, cualquier acción, si vamos a ir a referendo, si vamos a ir a una, a una ley de aplicación de la justicia o de transformación de la justicia, vamos a necesitar eh, que todos los, los parlamentarios estén comprometidos con esa, con esa decisión. Y creo que eh, es un desafío importante que comienza por la sociedad civil, pero que remata en el sistema político que tiene que eh, apostar a un gran acuerdo nacional para transformar la justicia. En esa línea que usted habla de compromiso eh, de los actores políticos, ¿cómo evalúa la Asamblea Legislativa, pese a ser un ente independiente y autónomo, frente al trabajo de acompañamiento que se podría dar a las autoridades del Ejecutivo y ese sistema político...? que a veces en algunos casos ya hemos visto el tema de elegir a un contralor, eh, de las elecciones judiciales justamente, donde hay bancadas que eh, pues ponen trabas para el buen funcionamiento de lo que tendría que ser y lo que dice la constitución política del Estado y en torno al sistema político la evaluación a los comités cívicos de nuestro país. Creo que la, la Asamblea está padeciendo una crisis una crisis política fuerte. Es decir, no termina de consolidarse como el máximo nivel de expresión de la democracia boliviana. Porque la asamblea es eso. O sea, no hay otra, otra instancia en el país donde no esté expresada la sociedad boliviana. Y los bloques que hay dentro de esa asamblea son la voluntad del público, la voluntad, la voluntad del pueblo. Pero tenemos una asamblea con muy poca calidad... Eh, muy poca calidad en oficialismo y en oposición, con muy pocos cuadros de calidad que entiendan su rol estratégico. Y hay muchos parlamentarios que creen que son tramitadores, que creen que son tramitadores. El tiempo que están en La Paz lo ocupan para visitar ministerios, visitar instituciones para hacer gestiones para su región, que está bien, pero no es lo único. No vemos una, una gran cantidad de parlamentarios debatiendo políticamente en el, en, en el, en el escenario público. Creo que eso, eso tiene que ver con el liderazgo de la Asamblea. La Asamblea está sufriendo un problema de liderazgo. No estamos teniendo un vicepresidente que asuma sus tareas en el escenario de la Asamblea y que logre compatibilizar una agenda entre los dos bloques que hay expresados ahí. Es decir, el vicepresidente es vicepresidente y es presidente nato de la Asamblea y él es el que lidera todo ese bloque. Y dentro de ese, de ese bloque, bloque institucional hay tres bancadas. Esas tres bancadas deben tener la capacidad de construir agenda bajo la conducción del vicepresidente, bajo esa conducción. Hoy vemos una, una gestión muy disipada de la vicepresidencia, vemos un esfuerzo por las presidencias de ambas cámaras, sobre todo en diputados, en senadores no hay mucho problema, pero en diputados vemos un esfuerzo de, las directivas, de, de la directiva de esta cámara para lograr articular... Primero a la, a la bancada interna del MAS, segundo a, la, a, la, a, la, a, la, a las otras bancadas, tratar de articularla, pero no es suficiente, no es suficiente. Hay un vicepresidente del Estado que nos tiene que, nos tiene que, tiene que liderar ese proceso de construcción de la agenda legislativa. La, la cámara, la, las cámaras, la, la asamblea no puede ser una caja de resonancia del Ejecutivo. La agenda legislativa debe estar construida independientemente de... Eh, la, la, la agenda del ejecutivo la agenda del ejecutivo se incorpora a la agenda legislativa nacional no es que la dirige la agenda la agenda legislativa y ahí hay un rol un tema de liderazgo que no está funcionando no está funcionando y eso hay que hay que hay que tenerlo claro tiene que ver con la calidad de las bancadas tiene que ver con la, la composición que muchos muchos muchos que están en el parlamento no entienden ni siquiera la legislación pero y en lo otro, en lo cívico y, y, y otros sectores opositores, los cívicos han, han marcado su territorio. Ellos son un partido político, no, no son movimientos cívicos ciudadanos. Los ciudadanos tienen otras formas de expresar su, su, su organización, su, su accionar su demanda social, tienen otros canales. Los cívicos se han acomodado en el escenario político nacional. Lo único que les falta es tramitar su personalidad jurídica ante, ante el tribunal electoral para ser un actor político partidario porque su acción hasta ahora, hasta ahora su accionar, ha sido de carácter político partidario, y por eso se han delegitimado, hoy no están en condiciones de enfrentar un conflicto, se cuelgan de conflictos sectoriales, se cuelgan del conflicto de los gremiales, se cuelgan del conflicto de los maestros, se cuelgan del de, comité cívico que es compuesto principalmente por el empresariado, el comité cívico termina colgándose del, del tema del sistema de pensiones, cuando no son ni aportantes? Pues no, ellos son más bien patronal y están supuestamente defendiendo los intereses de los afiliados, que son los trabajadores. Entonces, se cuelgan de todos estos conflictos para eh, intentar tener vigencia política porque a nivel ciudadano, a nivel cívico, han perdido vigencia. Lo que deberían hacer es constituir un, un instrumento político propio y tramitar su personalidad jurídica, porque ese es el rol que han asumido. Tenemos tiempo, don Emilio. Eh, ¿La población boliviana se tiene que sentir tranquila por todos los trabajos en el aspecto económico, social, político que está desarrollando Luis Arce Catacora en estos dos años y medio de gestión? Yo creo que se han sentado las bases y se está trabajando bien. Se ha, se ha administrado bien la crisis heredada por el golpe de Estado y la pandemia. Se ha administrado bien, se ha calentado la, la economía. Hoy estamos viviendo un bache económico importante. No hay que desmerecer ni hay que decir a la gente que, que, que estamos viviendo en, en, en auge. No, hay problemas. Tenemos, es menos plata la que recaudamos por exportaciones que la que gastamos en meter diésel y gasolina al país. Pero se están tomando medidas para controlar la crisis. Lo que debemos estar tranquilos es que eh, hay una visión de desarrollo. Es decir, Hemos, estamos apostando fuerte, se está apostando fuerte por que esa, ese escenario, es, estas crisis coyunturales que ahora tenemos, no se repitan. Porque la forma de eh, que esas crisis, se, se, o mejor dicho, la forma de enfrentar esa crisis históricamente, estratégicamente, es creando condiciones para la generación de, de riqueza. Y la generación de riqueza hoy está planteada no en el extractivismo, sino en la transformación y la industrialización que debe ser acompañada con estrategias de inserción en mercados externos, pero hay, hay, hay, hay un buen momento, o hay, hay buenas perspectivas para el futuro de nuestra patria. Muy bien, muchísimas gracias don Emilio por este contacto con Avia y a la Televisión, en cualquier momento lo estaremos convocando nuevamente. No, siempre a las órdenes, muchas gracias. Estaba con nosotros Emilio Rodas, analista político y ex viceministro, a quien conversaba y explicaba a la población sobre todos los detalles después de este mensaje que brindaba al jefe de Estado Luis Arce Catacora dos años y medio de su gestión.